Hola amigas y amigos de Punta Arenas Chile, soy Herman Van de Velde, coordinador de Abaco en Red, pedagogo y es de mi agrado, de mucho agrado, que pronto podré estar de visita allá en Punta Arenas con el objetivo de compartir e intercambiar experiencias que tienen que ver con los procesos educativos aquí en América Latina. Estaré de visita en Punta Arenas en la semana del 18 al 22 de marzo próximo. Les compartiré algunas actividades que vamos a realizar allá en, uh, en Punta Arenas. El día martes 19 de marzo estaré en la Universidad de Magallanes trabajando sobre el tema la relación entre sistematización de experiencias y educación popular, esto será de las 11 hasta la 1 del mediodía y es una actividad abierta para todo el público de las 3 hasta las 6 de la tarde, el mismo día trabajaremos un pequeño taller sobre herramientas para la construcción colectiva de diagnósticos comunitarios participativos el día miércoles 20 de marzo de, tendremos una conferencia de la 11 hasta la 1 del mediodía en la Universidad Tecnológica sobre el tema de la cooperación genuina como esencia humana. El día jueves y el día viernes les invito a que participen en dos talleres, un taller cada cada uno de estos días. El día jueves el taller será sobre la sistematización de experiencias y educación popular y siempre se desarrollará en la Universidad Tecnológica. El viernes 22 también un taller todo el día y la temática será facilitación y acompañamiento oportuno de procesos de aprendizaje. Este viernes 22 también el taller se desarrollará en la Universidad Tecnológica. Repito que les invito muy cordialmente para que nos encontremos ya sea jueves o viernes en esos talleres. Me alegra mucho que pronto nos veremos. Muchas gracias de antemano ya por su atención.